Le damos la bienvenida a nuestras distinguidas autoridades del presidio. Saludamos al doctor José de la López Pescador, magistrado vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia, quien es de la representación del doctor Esteban Calderón Rosas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Al Dr. Carlos Celso Quiñones Sinoco, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durán. Al maestro Javier Mier Mier, Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durán. A la maestra de Derecho Privado, Marta solchi Hernández Leiva, rectora de la Universidad Policial al doctor Raúl Montoya Zamora líder del cuerpo académico aspectos, aspectos constitucionales de la reforma del Estado y a la doctora Mirna Elia García Barrera nuestra distinguida conferencista del día de hoy Asimismo damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, estudiantes y personal que diariamente nos acompaña a la inauguración de este seminario. Bienvenidas a estas unas. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida a cargo de la maestra de Derecho Privado, Marta Xochitl Hernández Leiva, rectora de la Universidad Policea. Buenos días a todos los presentes. Eh, con su venia, magistrado vicepresidente. Bienvenidos todos nuestros distinguidos invitados especiales, magistrados electorales, eh, doctor Carlos E. en representación de nuestro distinguido rector, el contador Rubén Solís. A la doctora Patricia Ramírez en representación del ayuntamiento, bienvenida. Nuestra distinguida invitada, la doctora Nunaidia García Barrera, nos congratulamos porque que vuelvas a visitarnos. Hoy. Gracias, gracias. gracias. Eh, comentarles que hoy eh, estamos y seguimos pendientes de darle cumplimiento al convenio marco celebrado entre la Universidad Juárez del Estado de Durango y el Poder Judicial del Estado. Ese es un foro demasiado concurrido con personajes de primer nivel. En lo que tiene que ver con el campo jurídico donde ustedes alumnos se desempeñan. Eh, para la Universidad Judicial es importante darle la bienvenida a todos los distinguidos catedráticos que hoy se encuentran preocupados y ocupados porque ustedes, jóvenes estudiantes, futuros abogados, estén hoy aquí en temas de vanguardia que afectado hoy en nuestro Estado. Desde el momento en que el Estado está en cumplimiento a la alerta de género tanto la Universidad Juárez, por producto de sus cuerpos académicos que preside el doctor Raúl Montoya San como el Poder Judicial, se encuentran ocupados por dar cumplimiento a esa ley. Hacerles también de su conocimiento que la Universidad Judicial va a abrir la puerta a todos ustedes cuando traigan la llave mágica, esa llave mágica es un promedio de 8.5 para la eh, Los estudios de maestría y doctorado que vivian en la Universidad Judicial son netamente gratuitos y están esperando todo este formimiento de alumnado para que en su momento lleguen a una maestría o a un doctorado. Solo les encargamos que ahorita se preocupen por traer esa llave mágica. Vamos enseguida a darle seguimiento a nuestro evento, Bienvenidas, distinguidas panelistas que hoy nos acompañan. Magistrada Alaniz Herrera, es un placer para nosotros con su distinguida presencia. Bienvenidos todos. Doctor Alaniz, es un placer recibir en esta ocasión. Bienvenidos todos y damos el momento a nuestro evento. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Integrantes del presidio, doctor Carlos Echó, no es sino código. Investigaciones de jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y representante del señor Rector, nuestro amigo del Contador Público Robinson Villos, Maestro Javier Mier Mier, Presidente del Tribunal Electoral del Estado, Maestra Marta Sonchi Hernández Leiva, rectora de la Universidad Judicial, doctor Raúl Montoya Zamora, líder del Cuerpo Académico de Aspectos Constitucionales de la Reforma del Estado. Por su conducto, deseo hacer un reconocimiento muy especial a los integrantes de ese cuerpo consolidado y que representa un ejemplo a seguir en el ámbito académico internacional. Sabemos y nos enorgullece que haya tenido logros tan importantes como los cursos a distancia o en línea para alrededor de 8.000 alumnos descritos de distintos países y culturas. Además, de sus constantes aportaciones a la ciencia del derecho con publicaciones continuas y su entrega a la noble tarea de la docencia en nuestra querida Casa de Estudios. Saludo a toda la concurrencia a través de nuestros invitados especiales que hoy nos visitan y que presentarán aspectos novedosos en la materia de derechos humanos y cultura constitucional la doctora Mirna Elia García Barrera. Damos a usted la más cordial bienvenida. Gracias. Con el mismo efecto recibimos a la licenciada Juan Cristina López de la Torre, comisionada presidenta del Instituto Duranguese de Acceso a la de Información Pública y Protección de Datos Personales. A la licenciada Laura Fabiola Prenda Sánchez, consejera del Instituto Electoral de Participación y Ciudadana del Estado de Uruguay a la licenciada Julieta Hernández Camargo, activista por derechos humanos y directora del Instituto Alcantar. Sean ustedes bienvenidas y en ustedes salvamos a toda la concurrencia a este evento. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el doctor Esteban Calderón Rosas, les envía por mi conducto un saludo afectuoso a todos los participantes en este seminario. Y les ofrece una sentida disculpa por no poder acompañarles a este significativo evento, pero como la mayoría de ustedes saben, los miércoles por la mañana es día de sesión del pleno de este tribunal. Para mí, entonces, es un gran honor participar en el acto mundial de este seminario, que sin duda abonará a fortalecer y crear una auténtica cultura de respeto a los derechos humanos y al marco constitucional. Tarea urgente ante los graves retos que enfrentamos, como la inseguridad y la violencia que se manifiesta en los distintos espacios de nuestro entorno comunitario. Hoy más que nunca, ante los recientes hechos, de afrenta a la autoridad del Estado, de su monopolio legítimo de la fuerza y de las acciones primitivas de asesinatos de seres inocentes que confirma una crisis humanitaria, sin precedentes en nuestro país, resulta indispensable dialogar, debatir y más que nada convencernos de que la respuesta para una sociedad justa está en la prevalencia de los derechos humanos y de los contenidos, valores y principios del régimen constitucional de derecho democrático. Los temas que se analizarán en este seminario no están destinados solo para los abogados. Son de interés de toda la sociedad. No podemos negar la violencia descontrolada que se vive cotidianamente en varias regiones de México. No podemos pasar de lado la marginación social, económica, cultural y política de muchas personas. Los problemas de rezago ancestrales que aquejan a sectores amplios de la sociedad. No es tiempo de la misma deuda que tenemos con las familias afectadas por la desaparición de sus seres queridos, son momentos de compromiso con la identificación o localización de las personas desaparecidas. Aprovecho para hacer patente ante ustedes una preocupación por los desplazados y que no vienen de en nuestro país que ponen eh, a prueba nuestra solidaridad humana, tenemos un marco jurídico adecuado sobre el tema. En efecto, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege a esas personas de manera incondicional, al disponer en los párrafos primero y último lo siguiente. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas Gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano o se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Como observamos, nos indica la norma que todas las personas son motivo de protección y gozarán de las garantías de sus derechos y no lo restringe solo a los ciudadanos o a los mexicanos. El último párrafo sigue diciendo que esa generosa disposición fundamental. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, de edad, los discapacitados, la condición social, las condiciones de salud. La religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objetivo jurar o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En consecuencia, los migrantes y desplazados de otras nacionalidades o grupos étnicos tienen derecho a que se les respete y garanticen los derechos humanos reconocidos a todas las personas en el régimen jurídico mexicano. En un mundo globalizado no debemos dar margen de expresiones como las pronunciadas recientemente por el presidente de Brasil, en el sentido de que los problemas de la Amazonia solo competen resolverlos a los brasileños. Los recursos naturales deben ser administrados con la conciencia de beneficiar al ser humano, sin distinción alguna, asumir conscientemente es imperativo, es uno de los grandes avances del sistema de interacción humana de nuestro tiempo, época de globalización y las tecnologías. Nelson Mandela señaló que privar a las personas de sus derechos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Y uno debería poner a su consideración, con el debido respeto, que limitar los derechos humanos es poner en tela de juicio nuestra propia humanidad. Es decir, desplazamos el adjetivo de un humano asignado por Mandela a las víctimas para atribuirlo al victimario donde estamos incluidos los servidores públicos y los ciudadanos que cumplir con nuestro principal cometido, el respeto y el respeto de los derechos humanos. En el poder judicial del Estado de Durango, Estamos convencidos de que el mejoramiento de las normas jurídicas y su debida aplicación son acciones insuficientes para lograr el cambio requerido. Por eso, nos hemos comprometido en la tarea de generar una nueva cultura, no sólo en los operadores jurídicos, sino en toda la sociedad, para que tengan vigencia sustancial los derechos humanos y con acciones eficaces a partir la violencia de género, hacer respetar la dignidad y diversidad de las personas, eliminar para siempre la discriminación en cualquiera de sus expresiones. En síntesis, privilegiando los derechos de las personas por encima del contenido formal de la ley injusta, inconstitucional o inconvencional. Siendo este el nuevo rostro de la justicia que proponemos, nos congratula la iniciativa de este. Seminario y quedamos comprometidos para que se generen más espacios de reflexión como este, que tanto necesita nuestra sociedad. A fin de dar inicio, les quiero ponerse de pie para hacer la declaración de a la las 10 horas y 29 minutos del día 6 de noviembre de 2019, en este auditorio licenciado de Esperanza de Gallegos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, declaro formalmente inaugurado el quinto Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Cultura Constitucional, haciendo votos porque brinda frutos en beneficio de todos los asistentes y de nuestra sociedad. Enhorabuena.